Se ha detectado con un radiotelescopio muy potente un planeta 18 veces el tamaño del planeta Júpiter. Pero lo más curioso de todo esto es que este planeta está fuera de nuestro sistema solar y emite ondas de radio. Si quieres saber más sobre esta noticia, no te vayas, quédate aquí con nosotros. hola amigos bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien se ha detectado este inmenso planeta 18 veces la masa de júpiter pero este planeta viaja solo no gira en torno a ninguna estrella estaríamos hablando de un planeta errante lo más curioso de este planeta es que emite ondas de radio sí sí ondas de radio este objeto está justo en el límite entre un planeta y una enana o una estrella fallida o mejor dicho como se conoce una enana marrón y nos está dando algunas sorpresas que pueden ayudarnos a comprender los procesos magnéticos en estrellas y planetas esto lo dijo Melody Kao quien dirigió este estudio mientras era estudiante de posgrado en Caltech y ahora es becario postdoctoral del Havel en la Universidad Estatal de Arizona. Las enanas marrones son objetos demasiado grandes como para ser considerados planetas pero no lo suficientemente grandes como para sostener la fusión nuclear del hidrógeno en sus núcleos. El proceso que impulsa a las estrellas, como nosotros lo conocemos. Los teóricos sugirieron en la década de los años 1960 que tales objetos existían, pero el primero no se descubrió hasta el año 1995. Originalmente se pensó que no emitían ondas de radio, pero qué curioso que en el año 2001, un descubrimiento de la VLA reveló una fuerte actividad magnética y emitía ondas de radio. Este objeto estaría a unos 20 años luz de la Tierra, es decir, que las emisiones ...que se han recibido en el año 2017, pues hace 20 años que se enviaron desde este planeta errante. Estaríamos ante el primer planeta que se ha descubierto en la Tierra que emite ondas de radio... ...y que supuestamente tiene unas auroras boreales. Pero es muy curioso todo esto, ¿auroras boreales? No podemos verlo en toda esta distancia... 20 años luz es decir que para nosotros sería prácticamente imposible acceder a esta estrella en este preciso momento es decir que si tuviésemos que acceder con la tecnología que tenemos en este momento pues tardaríamos algo más de un millón de años muchísimo más en llegar a este exoplaneta pero lo curioso es que este exoplaneta viaja 200 veces a más velocidad que nuestro planeta. ¿Quién sabe si algún día nos lo podemos cruzar? Hay mucha teoría sobre todo lo que se está lanzando sobre este exoplaneta, que si os digo la verdad, el nombre es rarísimo. El nombre os lo voy a poner aquí en pantalla. Es este que tenéis aquí. Pero bueno, es impronunciable. Yo no sé quién le pone los nombres a estos Planetas. Pero sin entrar demasiado en el mundillo de la conspiración, ¿cómo puede ser que nos digan ahora que se ha recibido la señal de un exoplaneta? Y curiosamente, no ahora mismo, no en este año 2018, sino en el pasado año 2017. Concretamente en primavera de 2017 es cuando se han recibido todas estas fuertes y potentes emisiones de radio. Pues bien amigos, esto sería la noticia científica, la noticia que ha saltado a los medios de comunicación. Un planeta errante que envía señales de radio a nuestro planeta, o bueno, las envía al universo. No saben si es una enana marrón, no saben exactamente. Pero si nos ponemos un poquito más conspiranoicos con todo esto, ¿por qué no podemos pensar que es una nave espacial claro con esas dimensiones tendríamos que imaginar ¿no? la, la cantidad de materiales que se hubiese tenido que utilizar pues, para construir un planeta errante o una nave errante de este tipo no tan grande concretamente estaríamos ante la estrella de la muerte de star wars bueno esto no se sabe pero sí que nos da muchísimo que pensar nos da mucho que pensar en relación a todo esto. Esto se ha detectado con radiotelescopio, como he dicho con anterioridad, y, bueno, este planeta, pues, vendría a ser una idealización tal y como la vamos a ver ahora aquí. Ahora mismo, pues esto es una idealización. No podemos verlo directamente, pero, bueno, le han dicho al artista, oye, pues era algo parecido a Júpiter, le hubiesen dicho que era algo parecido a Marte, pues, bueno, pues sería, pues... Algo parecido a Marte, pero no lo han querido dibujar así un poquito, pues bueno, porque se parece la masa a Júpiter. Bueno, vamos a colocar Júpiter al lado de este planeta y vemos lo pequeñito que es, es muy pequeñito. Y la Tierra, pues bueno, ya quedaría ahí, pues como un puntito, y bueno, pues esto sería una representación. Pero sabéis lo mejor de todo esto? Es que este planeta no se puede ver a simple vista con un telescopio Está a 20 años luz de la Tierra Es decir, que hace 20 años esas emisiones de radio salieron de ese planeta errante Que no, es, no sigue a ninguna estrella, no orbita alrededor de ninguna estrella Va errante Pues hace 20 años que salió esa emisión en dirección a la Tierra Qué coincidencia, ¿no? qué casualidad una emisión que viene directamente hacia nosotros. Bueno, pues esto sería un poquito más el campo de la especulación, porque como no lo hemos visto, pues tampoco podemos dar muchísimos datos más. Dejo este vídeo a modo de información y sobre todo, por favor, ¿qué pensáis? ¿Creéis que esto es real? ¿Es una nave espacial? ¿Es un planeta errante? ¿Esto es para entretenernos? y desviar la atención hacia otra cosa, bueno, no lo sé, yo os dejo esta pregunta, por favor, aquí abajo en los comentarios os pediría que bueno escribierais un poco lo que os parece todo esto. Así que yo por mi parte nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.